¡Hola, Retrofriki! traigo un juego bastante guapete no muy conocido bueno, fue más conocido en ese, eh, se llama Radical Bikers ciclistas radicales pero aunque no sé exactamente ciclismo Pero este es un juego que en, en su época fue, fue conocido salió en, en 98 eh, es un juego que salió originalmente en recreativa y sin ser un juego que fuera un grandísimo juego la gracia Puede que el, el juego en sí ponía unas propuestas bastante interesantes a nivel de jugabilidad O sea, la, la recreativa, por ejemplo, era no era de las más solicitadas Pero la gracia de la recreativa es que llevaba como un mando de moto Porque básicamente lo que eres, el juego va de que eres un repartidor de pinchas, ¿vale? El repartidor de, de comida de domicilio, un curro que hay ahora hay mucho Pues cuando empezaba ese tipo de curro, entonces era un repartidor de pinchas Entonces, pero claro, en modo videojuego hacer el cafre y el cabra para <risas> por la calle, has de, has de llegar lo más, más rápido posible entonces la, la recreación incorporaba parte de, de del juego en sí eh, en vez de tener un, una palanca y los botones lo que tenía era una especie de mando de, mo de motocicleta donde pues, lógicamente conducías y, a, y al hacer el cabra con la moto, lo que tenías que hacer, por ejemplo, es levantar el mando para saltar, etc. Etcétera, etcétera. Tenías turbos, pero turbos del palo que salías volando con la moto, saltos, rollo que es fantástico, una locura. Era muy divertido, gráficos no sencillotes, pero la propuesta hacía... O sea, hacía mucho con poco Era un juego, en, en verdad, de concepto, de desarrollo sencillo, y la recreativa era sencilla y tal, pero... Era muy divertido, era muy, muy divertido. Tanto que... Eh, aunque de, dicen que... El, su el, su el sucesor espiritual es Smashing Drive, que dice que es un. Que vas uh, con un taxi por Nueva York. No. El sucesor espiritual. <risa> es el que salió el año siguiente. Que básicamente es el que conocemos todos. Crazy Taxi. Este juego es el origen. Realmente. De conce el concepto de jugabilidad. Es el origen del Crazy Taxi. Eh, lo pasa que es. O sea, si os gusta el Crazy Taxi, este juego es la, el, su papá, por decirlo de una manera. Es un juego que es una versión mucho más sencillita. Eh, si la música de cañera y tal, pero es, es muy, muy, muy divertido. Luego salió esta versión, que es la versión de, de Play, eh, que incorporaba pues, más, más jugadores, etcétera, etcétera, incluso más ciudades. Y, y, y la verdad es que es muy divertido. Y te, tiene fricadillas, como por ejemplo niveles de dificultad, en vez de poner lo típico de fácil, difícil y bueno normal y difícil era el medio era el caprichosa <risa> el, el, el fácil margarita y el y el, y el, y el, y el, y el difícil diabola que es la pizza picante eh, pues tenías esos toquecillos cachondos tenías vari, varios tipos de, de conductores en el sentido de que eh, depende del conductor, pues como, como en algunos juegos arcade de, de conducción, pues depende del conductor, tiene unas características, ¿no? Pues más, no, más rivalidad, o más contundencia, o más velocidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenías algunos chicos algunas unas chicas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, es un juego que, que... Todo lo sencillo, no es un juego que, que os volverá locos, pero es un juego que os lo pasaréis muy bien aparte. Se puede jugar a dobles, lo cual, obviamente, multiplica más que por dos la, la diversión y vale mucho la pena y la, pues no, más que nada hablar, hablar de este clásico, que cumple 20 añitos, o sea que <risa> tener en cuenta y, y la verdad es que estaría bien que lo, lo reconvertieran y tal, pero, pero está guapo. Lo raro es que realmente fue el origen en cierto modo del concepto Crazy Taxi, o sea, lo que decía es el papá de Crazy Taxi, pero lo raro es que realmente no, nunca salió una continuación oficial y es una pena porque todo y que fue un, no fue un éxito bestial sí que tuvo bastante éxito y es raro que no, no saliera una combinación directa con más, más fricadillas y más historias, pero la verdad es que el juego en sí es un poco olvidado pero, pero vale, vale la pena recuperarlo y es un hito muy interesante a tener en cuenta. This fall, Atari games is going to the way video games a great new game that continues a streak of fantastic products. It's a radical! The universal appeal of a driving a game or the creationness of a puzzler game is so radical by. Oh, what? Sí, no tengo las instrucciones, pero el disco está casi, casi impoluto. Hay que enseñar el, el disco negro, que mucha gente... Sí, conoce. es verdad, es verdad. En Sony hay tres tipos de disco. Los discos negros de Play 1 y en Play 2 los, los de son metalizados y los CDs de Play 2 son azul metalizado. Y no sé, <ríe> ya está.